Yo y la gente está creyendo y necesitamos un movimiento popular que la gente crea en él porque en verdad que hace muchos años que aquí la huelga se quedan en duda si son serios o no los que lo organizan, si reciben dinero o no los que organizan esa huelga y mucha gente se queda con la duda y si no la negocian por dinero, la negocian por puesto por puesto de trabajo para, para ellos, su amante, su querida, su chula. Esto hay que decírselo al pueblo. Y hay que trabajarlo. Porque necesitamos un, un movimiento serio que la gente crea. Y en el transcurso de este programa, le voy a ir diciendo la necesidad que tenemos de tener grupo o elgario que la gente crea en ellos. Y además demostrar inteligencia, yo le he dicho a ustedes que las revoluciones no las lo hacen los brutos. Los tirapeos no hacen revoluciones. El mundo está lleno de grandes revoluciones, pero por grandes hombres inteligentes. La revolución francesa, eh, encabezada por ese gran hombre de Napoleón, capaz de haber modificado todo estilo de justicia que aún todavía se le llama el código procesal francés de tanta influencia que produjo la revolución francesa y Napoleón siempre decía los hombres no se miden del pie, de los pies a la cabeza los hombres se miden de la frente hacia arriba tú quieres ver hombre más inteligente que Fidel Castro capaz que en la nariz del imperialismo le hizo la revolución cubana. También podemos hablar de Ho Chi Minh, podemos hablar de Calomar, Mar, que eran inteligentes. Los brutos no hacen revolución y este país ha estado lleno de brutos haciendo revolución. Por eso hemos fracasado tantas veces. Una llamada. Buenas noches. buena ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? Te escucho. Sí, hermano, eh, te habla Julio Rojas de aquí, de, de los aguayos Soy un seguidor tuyo. Eh, felicito a todos los organizadores de esta huelga, que le ha dado, como usted dice, a, en la madre, a lo que es esta organización del salpo. Eh, y se necesitaba una organización popular que se respete y, hay, y lo ha dado a demostrar. lo felicitamos a todos los organizadores. Y gracias, Manolo. Bien, eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Dale fuerza a estos muchachos y decirle, mire, lo estamos vigilando. Sigan siendo serios, que necesitamos movimiento serio y enterrar, coño, estos movimientos que se han aprovechado de este pueblo y que la gente ha dejado de creer en ellos. En el ratito de la huelga, ya inclusive eh, la compañía que recoge la basura, dentro del compromiso está hacer una auditoría, hacer una, un revisaje a ver si están cumpliendo. Y los cuatro años de gobierno de Alex Díaz lo van a meter también en una auditoría Alex Díaz, que hizo un trabajo solamente en la carita de la ciudad, en el centro de la ciudad, pero en los barrios Alex Díaz no hizo nada. Y hay que ver dónde diablos están esos cuartos. Correctísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo que en la medida de llamar a la huelga hasta el día de hoy y no hacerla mañana, 48 horas, mecánicamente, no, no, ellos se reunieron, se sentaron, y lograron varias reivindicaciones, como son la auditoría a, lo, a los cuatro años de Alex Díaz, una auditoría al asunto de la compañía que recoge basura, y esas medidas fue en parte de las reivindicaciones positivas de la huelga. Porque aquí se han hecho huelgas que no se han conseguido nada, que no sean tablazos que se le estén dando a los mismos organizadores. Hay algo que sí voy a hacer una reflexión. Me llamó un compañero, mi compañero Mercado, que yo lo llamé ahora, y un saludo al otro Mercado, que era del PLD, amigo mío, allá en el ciguelillo. Pues me dice Mercado, uno de los organizadores de la huelga, que ahora están en el hospital porque el compañero, el amigo organizador de la huelga, que es un organizador real de la huelga. Esto no es de que invento, es de parte de los organizadores. La policía lo agarró y me dice Mercado, que creo en él, que está en el hospital y que hasta le dieron corrientazo. La policía de San Francisco le dio corrientazo, aplicando Situaciones de la época de Trujillo y una parte de la época del Balaguer dictador, los primeros años de Balaguer, le dieron corrientazo y le dieron golpe al compañero de la huelga, la policía. Y si en caso Luis Abinader no sabe que la policía de aquí está haciendo ese tipo de práctica, que se revise Luis Abinader, porque si aquí se sigue acumulando molestia, no verá Luis Abinader terminar los cuatro años, tan pronto pase esta pandemia, hay que pedir elecciones nuevas, porque tenemos un presidente entreguista, neoliberal y capaz de aceptar que se sigan utilizando métodos trujillistas. Si ahí está el compañero en el hospital y tiene... Eh, castigo que hasta le pusieron cable eléctrico, cosas que se creía que se tenía vencido. Y los pueblos cuando se maltratan así y los dirigentes son inteligentes, la revolución se hace más fácil. Y este pueblo necesita una revolución urgente para ver si nos llevamos los cuantos, porque en verdad ya está bueno. Ya está bueno. Miren, en el transcurso de los temas que faltan, tengo que explicarle el por qué felicito la huelga con tanto sentimiento. Se logró algo, se logró dialogar, que vinieran los ministros, vinieron y se molestaron. Ahí se aprovechó la frase que le dijo. Franklin Romero, el senador, diciendo que aquí hay ministros que le sacan la lengua al presidente, que se burlan del presidente después que está nombrado, porque el presidente no se está haciendo sentir en la disciplina de cuando le toca un presidente. Entonces, voy a aprovechar y explicarle a ustedes el por qué se necesita ...más triunfo y menos errores de parte de los organizadores de la revolución. Nosotros, yo le he dicho a ustedes... ...que en vez de tener 177 años de la independencia nacional... ...lo que hemos tenido 177 veces errores... ...no a favor del pueblo, sino en contra del pueblo como fue la independencia, que fue un error, como fue la restauración, que realmente por los resultados finales, la restauración falló. Y le puedo seguir contando que la muerte de Trujillo fue un fallo, la revolución de abril, por los resultados, fue otro fallo. Vamos a coger esta llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, Manolo, yo me uno a la felicitación de los organizadores de este movimiento. ¿Me, me escuchan? Sí. Yo le escucho, ¿eh? Te yo escucho. le escucho bastante bien. Pues sí, si le decía que me uno a la felicitación de los organizadores sí, de este movimiento que demostraron que eh, en la noche anterior, eh, en medio de la huelga, se puede salir en caravana, hacer atraco, hacer eh, diablura como donde tenía acostumbrado entiende? Que era algo que eh, prácticamente atemorizaba. La huelga antes no se daban por convicción propia, sino prácticamente por una obligación que era su casa. Porque el formado que abría una puerta, venían, lo vigilaban le tiraban una bomba los negocios, etcétera, etcétera. Y esas son metodologías que hay que ir reemplazando porque para los tiempos futuros eh, ya eso hay que hay que considerarlo a la vez que eh, lamento mucho que la policía aún esté haciendo uso de estos métodos al calco, producto de, de trujillismo y de estos dictadores, con lo cual hay que combatir y hay que pedir porque se explique bajo qué razones o, o alegatos ellos golpearon de tal manera a ese dirigente eh, organizador de ese paro. Eh, gracias y seguiremos yendo tú sabias. Conversación o consejo. Que Dios te bendiga. Gracias. Y Gracias, hermano mío. Eso es, felicitando a los grupos por la forma política con que eh, pospusieron el segundo día, pero con logro, con logro. Ahí inclusive el ayuntamiento se compromete a pagarle a aquellos empleados que Alex Díaz no quiso pagarle. Se comprometieron a eso. Y ahora vamos a hablar, un día como hoy. 14 de junio, se cumple 62 años de las últimas expediciones por el intento de derrotar a Trujillo, de Constanza Maimón y Estero Hondo. Le vengo diciendo a ustedes, no... Con el deseo de desfigurar...